Hola, vamos a resolver este ejercicio que trata del equilibrio del consumidor. Va a constar de distintas partes. El inicio del enunciado lo tenéis ahora ya en pantalla, en el que nos dan la función de utilidad de un individuo y nos piden que calculemos la función de demanda de los dos bienes a partir del equilibrio del consumidor. En apartados posteriores vamos a ver... Eh, cómo podemos calcular el efecto renta y el efecto sustitución por la técnica de Higgs y por la técnica de Slasky. y igualmente vamos a tener otros apartados en los que se produzca una variación del precio de uno de los bienes a partir de un determinado nivel de consumo. Lo vamos a ir viendo en distintos apartados. Eh, por lo tanto, el, el enunciado nos dice que la función de utilidad de un individuo respecto al consumo de dos bienes x e y responde a esa forma, u de x y igual a x por y. La, es la forma más sencilla que podíamos encontrar. Y nos piden el primer apartado, a partir del equilibrio del consumidor, obtener la función de demanda de ambos bienes. Bueno, el equilibrio del consumidor proviene del hecho de que estamos suponiendo, vamos a suponer, de que, que el consumidor lo que busca es maximizar su utilidad. Si eso se produce, estará actuando conforme a la ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas que nos dice, como veis en pantalla, que utilidad marginal de X partido por P de X ha de ser igual a utilidad marginal de Y partido por P de Y. Esta igualdad se debería dar para todos los posibles bienes existentes en la economía. Si esa igualdad se da, está maximizando su utilidad. Después tendremos que tener en cuenta, por supuesto, que existe una restricción presupuestaria, que no podemos gastarnos más dinero del que tenemos, pero eso lo vamos a tener en consideración a continuación. Bien, para calcular, como tenemos ahí la utilidad marginal de x, lo que hacemos es derivar la utilidad respecto de x. Es decir, x xy de, eh, derivado respecto de x sería y partido por p de x, igual a la utilidad marginal de y partido por, el p de, por p de y. Utilidad marginal de y es la derivada de la utilidad respecto de y, es decir, x. x partido por p de y. Si multiplicamos en cruz tenemos, por tanto, que para maximizar la utilidad este consumidor deberá eh, gastar su dinero de forma que p de x por x sea igual a p de y por y. Ahí estará maximizando su utilidad. Como os decía anteriormente, tenemos también una restricción presupuestaria, que es R es igual a p de x por X más PDI y por Y. Es decir, que PDX de por X es lo que yo gasto en el consumo del bien X, PDI y por Y es lo que gasto en el consumo del bien Y. La suma de ambos no puede ser mayor que la renta que yo tengo. ¿Vale? Esa es la restricción presupuestaria. Claro, vemos que PDI y por Y es igual a p de x por x. Luego podemos sustituirlo en la función que tenemos abajo. R es igual a p de x por x más p de y por y. Es decir, que R será igual a p de x por x más p de x por x. Dado que, como hemos visto arriba, p de x por y y p de x por x es igual a p de y por y. Si R es igual a p de x por y, R es igual a dos veces p de x por x. Y ya de ahí podemos deducir cuál es la función de demanda del bien X. ¿Qué cantidad del bien X podremos consumir o eh, deseará consumir el, eh, este individuo en función del nivel de renta y del precio de dicho bien? Si despejamos que es X, tenemos que X es igual a R partido 2P de X. Fijaos que la renta está en el numerador, es decir, que cuanta mayor sea la renta, mayor será el consumo del bien X que vayamos a hacer. Y el precio está en el denominador. Cuanto mayor sea el precio, menor será la cantidad del bien X que podamos, que deseará consumir este individuo. Por lo tanto, hay una relación inversa entre precios y cantidades, que es lo normal en una función de demanda con pendiente negativa, y cuanta mayor es la renta, mayor será el consumo del bien X, dado que está en el numerador. Luego, luego se trata de un bien normal. Vale. Ahí la tenemos. X es igual a R partido 2P de X. Esa es la función de demanda del bien X. Procedemos de manera análoga para obtener la función de demanda del bien Y. Eh, partimos de que para maximizar la utilidad P de X por X de ser igual a P de Y por Y y que la restricción presupuestaria nos dice que R será igual a P de X por X más P de y por Y. Bien, a partir de esa igualdad que tenemos ahí, sabemos, podemos... Mmm, Podemos sustituir en la restricción presupuestaria quién es P de x por X, P de X por X es P de I por I. Luego R será igual a P de I por I más P de I por I. R será igual a dos veces P de I por I, despejando quién es I, como veis es un proceso análogo al hecho anteriormente, y será igual a R partido dos veces P de I. Esta es la función de demanda del bien I. Que como en el caso anterior, pues tenemos una función de demanda con pendiente negativa, dado que cuanto mayor es el precio, menor es la cantidad demandada, menor es i, dado que P de está en el denominador. Y R está en el numerador, por lo tanto, cuanta mayor es la renta, mayor demandamos del bien I. Es un bien normal. ¿Vale? Bien. En el apartado B ya nos dan una serie de valores en el enunciado. Eh, como que la renta vale 160, el precio del bien X vale 2 y el precio del bien Y es 4. Y nos piden obtener las combinaciones de demanda de equilibrio y el nivel de utilidad, sabiendo estos valores. Bueno, esto es muy sencillo, puesto que consiste simplemente en sustituir estos valores en las funciones de demanda que acabamos de calcular. Es decir, X será igual a R partido 2P de X, que lo hemos calculado, y Y es igual a R partido 2 veces P de Y. Por tanto, Sustituyendo, x es igual a 160 partido por 2 por 2, eh, y es igual a r partido 2 p de i, que es igual a 160 partido 2 por 4. Es decir, las, las combinaciones de demanda de equilibrio es que demandará 40 unidades del bien x y 20 unidades del bien y. ¿Qué utilidad alcanzará? Eh, pues simplemente sustituimos en la función que nos da el enunciado. Nos dice que, I, eh, que U es igual a X por Y. Como X vale 40 e Y vale 20, pues 40 por 20 son 800. ¿okay? Una utilidad de 800. Bien, el tercer epígrafe del ejercicio nos pide representar gráficamente el equilibrio del consumidor. Para representar gráficamente es sencillo si tenemos en cuenta que la restricción presupuestaria es una recta ¿Eh? y vamos a poner en, en el eje de abscisas la X, en el eje de ordenadas la Y y como decía es una recta la restricción presupuestaria cuyos cortes con, los ejes de lo, eh, con el eje de abscisas es R partido por P de X y con el eje de ordenadas es R partido por P de Y. Por tanto, con los datos del enunciado, que P de X es 2, P de i es 4 y R es 160, pues simplemente 160 entre 2 son 80, 160 entre 4 son 40. Esos son los puntos de corte de la restricción presupuestaria con los ejes. ¿Vale? Y luego sabemos también que está en equilibrio, que está maximizando su utilidad para un X 40 e i 20. Luego el punto de tangencia de la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria se produce para esos valores. Ahí es donde estará maximizando la utilidad. Recordad que para maximizar la utilidad hemos de encontrarnos en un punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. Muy bien. El nivel de utilidad que hemos calculado era U igual a 800. De acuerdo. Siguiente epígrafe. Para resolver el apartado D nos piden que supongamos que se produce una variación en el precio del bien X y ahora pasa a ser P de X' igual a 4. Hemos de calcular el efecto renta y el efecto sustitución según la técnica de Higgs y según la técnica de Lasky nos lo van a pedir a continuación. Vale. Eh, vamos allá. Teníamos esta, esta representación. Ahora, ¿qué ocurre? Que el precio del bien X ha aumentado, ha pasado a ser de 2, ha pasado a ser 4. Por consiguiente, la restricción presupuestaria va a disminuir y lo va a hacer pivotando sobre el punto de corte con el otro eje. Ahora, R partido X' será 160 entre 4, no entre 2 como era anteriormente. Luego ahora nos da 40, va a llegar hasta el 40, como vemos aquí en esta recta de color verde que acabo de representaros. ¿De acuerdo? a la nueva restricción presupuestaria. Si eh, calculamos cuáles son las cantidades de demanda de equilibrio dada esta variación, pues tendremos que en la función de demanda que calculamos al principio de x igual a r partido 2p de x, tenemos 160 partido por 2 por 4, es decir, 20. Del mismo modo, y es r partido 2p de y es igual a 160 partido por 2 por 4 igual a 20. Este no ha variado. Antes ya era así. ¿Por qué no ha variado? Porque no ha variado ni R ni ha variado el precio del bien i. Por consiguiente, eh, que eran los dos factores determinantes de la cantidad demandada del bien i, Por lo tanto, sigue siendo 20. ¿Vale? Entonces, si representamos, bueno, podemos calcular igualmente la utilidad. La utilidad ahora sería x por y, pues 20 por 20, 400. Se ha disminuido desde 800 que era anteriormente. ¿Vale? El punto entonces será 20-20, es este punto que os acabo de pintar azul ahí. ¿vale? Y la curva de indiferencia pasará por allá, por ese punto será tangente a la restricción presupuestaria en ese punto y el nivel de utilidad como hemos calculado es 400. Se ha producido por lo tanto una disminución en la cantidad demandada del bien X por el hecho de que su precio haya aumentado. Ese es el efecto total. Ha pasado de ser 40 a ser 20. Es el efecto total que ha tenido sobre eh, la demanda del bien X el hecho de que, de que haya aumentado el precio de ese bien. Dentro de ese efecto total tenemos que distinguir entre el efecto eh, renta y el efecto sustitución con la técnica de Higgs. Higgs, recordad que eh, lo que hacía era dotar de renta al individuo de forma que pueda alcanzar el mismo nivel de utilidad que tenía antes. Es decir, que hemos de trazar una paralela a esta recta verde, que es la recta verde discontinua que os he representado ahí, que sea tangente a la curva de indiferencia inicial, es decir, que tenga el mismo nivel de utilidad que tenía antes, porque a lo largo de toda esa curva de indiferencia vamos a tener el mismo nivel de utilidad 800, luego ha de tener un nivel de utilidad 800 en ese punto que os acabo de marcar. Bien, hemos de calcular, por lo tanto, cuál es la diferencia. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Hombre, nosotros sabemos que para maximizar la utilidad, lo hicimos al principio, este individuo, conforme a la ley de la igualdad de las utilidades marginales ponderadas, iba a gastar su dinero de forma que P de X por X sea igual a P de Y por Y. Pero esos son datos que nosotros tenemos. P de X vale 4 y P de Y vale 4 en esta ocasión luego x ha de ser igual a y. Y también sabemos que el nivel de utilidad que ha de alcanzar es 800. ¿no? Utilidad es 800 a lo largo de toda la curva, tanto en el punto inicial como en este punto que acabamos de hallar. Por consiguiente, podemos sustituir x y como x es igual a y, que lo acabamos de ver ahí, pues será x cuadrado. x cuadrado es 800, x será la cuadrada de 800, que son 28,28. ,28. Ahí lo hemos representado en el eje de accesos, el 28,28. ,28. Por consiguiente, una vez que hemos eliminado el efecto renta, puesto que le hemos dado renta de forma que pueda alcanzar el mismo nivel de utilidad que tenía inicialmente, estaría en este punto tercero que hemos pintado, este punto azul que está más alto, con un valor de la X de 28,28. ,28. Eliminando el efecto renta hemos pasado de 40,28. Luego el efecto sustitución. Es de 40 a 28,28. 28. Y el efecto renta será, por tanto, la diferencia de 28,28 28 hasta 20. El efecto sustitución, 40 menos 28,28 28 son 11,72. El efecto renta, 28,28 28 menos 20, son 8,28. Bien, ya lo avanzaba anteriormente, ahora nos piden que lo hagamos conforme a la técnica de que Conforme a la técnica de Tlasky, es fácil eh, si tenemos en cuenta de que podemos resolverlo eh, respondiendo a dos preguntas. En primer lugar, ¿cuál es el nivel de renta que sería necesario para adquirir la cesta de bienes inicial con los precios finales, con los nuevos precios? Y después, dada esa renta, ¿cuánto demandaría de uno y otro bien? Eh, lo cual vemos en las funciones de demanda. Bien. Lo vemos aquí en el gráfico, estará la situación inicial y la situación final. El efecto total, obviamente, es el mismo que para Higgs, es pasar de 40 a 20, es son 20 unidades del bien X que vamos a demandar menos que antes. Vale. Ahora, la diferencia entre Higgs y el es que cuando dotamos de renta al individuo, ¿eh? para eliminar el efecto renta, lo hacemos de forma que pueda adquirir la cesta de bienes que compraba inicialmente. Es decir, que esta línea verde discontinua que acabo de pintar, ha de pasar por el punto inicial. Fijaos que en Higgs no se desplazaba tanto hacia la derecha, sino que era menos, dado que tenía que ser tangente a la curva de indiferencia inicial. Ha de ser secante a la curva de indiferencia inicial, puesto que ha de pasar por el punto inicial. Nos ha de permitir poder adquirir la cesta de bienes inicial. ¿Vale? Siendo esto así, el individuo no se gastará el dinero de esa misma manera, sino que buscando maximizar su utilidad nos surgirá una nueva curva de indiferencia, como esa que hemos representado ahí, y buscando el punto de tangencia será donde pueda maximizar su utilidad dada esa restricción presupuestaria. Bien, lo calculamos. ¿Qué renta es necesaria para adquirir la cesta de bienes inicial con los nuevos precios? Los nuevos precios es que tanto pdx de X y P de y son, valen 4. Y la cesta de bienes inicial teníamos 40 de X y 20 de Y. Lo sustituimos ahí y es 4 por 40 más 4 por 20 son 240. Y a continuación nos preguntamos con esa renta ficticia de 240 cuánto adquiriríamos de uno y otro bien, lo cual nos da la función de demanda. X es igual a repartido 2 pdx de X. 240 de 2 entre 4, que son 30, eh, 240 partido por 2 por 4, que son 30, e I es R partido 2P de I, que son 240 partido 2 por 4, que son 30 igualmente. Luego ese punto, en el 30, 30. Nos interesa el valor en el de las CISAS, puesto que es donde estamos midiendo el, la diferencia el, del efecto renta y del efecto sustitución, puesto que el precio del bien que ha variado es el del bien x por eso lo estamos midiendo en el eje de abscisas si no tendríamos que medirlo en el eje de ordenadas vale qué nivel de utilidad alcanza pues 30 por 30 son 900 ahí está puesto vale por consiguiente el efecto renta es pasar de 40 a 30 eh, perdón el efecto sustitución es pasar de 40 a 30 y el efecto renta es pasar de 30 a 20 el efecto sustitución vale 10 el efecto renta vale igualmente 10. Como vemos son valores algo diferentes de los que habíamos tenido con Higgs, puesto que la forma de medirlo es distinta, por eso arroja necesariamente resultados distintos. Bien, el apartado G de este ejercicio nos pedía suponer que en lugar del incremento del precio del bien X se produce una reducción del mismo, hasta P de X igual a dos tercios. Pero esa reducción se aplicaría únicamente a todas las unidades de ese bien que se adquieran, que excedan de las primeras 50. Es decir, las primeras 50 se van a poder seguir comprando al precio Pdx igual a 2 y todas las demás ya se comprarían al precio 2 tercios. Nos pide explicar qué equilibrio surgirá y representarlo gráficamente. Bien, para adquirir las primeras 50 unidades, ¿cuánto gastaríamos? Pues como los, el precio de esas unidades es 2, pues sería 2 por 50 son 100. vale como la renta era 160, si para comprar las 50 primeras unidades no gastamos 100, nos quedan 60 unidades. Y con ese dinero, ¿cuánto podríamos comprar? Pues dividiéndolo entre el precio del bien, que ahora es dos tercios, podríamos comprar 90 unidades más, 90 unidades adicionales de esas 50. Por consiguiente, el punto de corte de la restricción presupuestaria quebrada, ahora, sería en el 140. Eh, hasta el 50 sería la restricción presupuestaria que teníamos inicialmente, que es esa amarilla, y a partir de ahí ya eh, cambiaría su pendiente y sería la restricción presupuestaria verde. vale Bien, hay que, ¿qué es lo que puede ocurrir? Ahí pueden ocurrir varios supuestos. En primer lugar, que esta disminución del precio no nos afecte. Es lo que tenemos representado ahí, porque seguiríamos maximizando la utilidad para X40, como tenemos ahí. vale Eso no nos afectaría. Eh, si fuese esta la forma que tiene la curva de indiferencia ahí sí que podríamos eh, estar totalmente indiferentes entre ambos puntos azules puesto que obtenemos el mismo nivel de utilidad, maximizaríamos la utilidad en cualquiera de ellos dos, seríamos absolutamente indiferentes entre ellos dos y finalmente la tercera posibilidad es que fuese secante a la ese tramo verde de la restricción presupuestaria y por consiguiente pudiésemos encontrar una curva de indiferencia más alejada del origen de coordenadas en la que maximizáramos nuestra utilidad en este segundo punto azul que tenemos ahí. Vamos a ver qué es lo que sucede de estos tres de estas tres posibilidades en nuestro caso concreto, en nuestro caso particular, que es lo que nos pide el ejercicio. Bien, nosotros tenemos que R partido por P de X es 140, ¿no? En es decir, el punto de, de corte con el eje de abscisas es 140. Si queremos saber a qué renta correspondería a eso si todo el, el rato fuese así, pues seríamos R partido por dos tercios de... que es el precio del bien X, sería 140. Con una renta ficticia de 140 tendríamos eso. ¿Vale? Eh, o sea, con un... Eh, la renta en este caso sería 280 partido por 3, ¿no? Porque si r partido por 2 tercios es igual a 140, con una renta de 280 tercios, el precio de X es 2 tercios, podríamos comprar 140 unidades. Es decir, que el tramo verde sería el correspondiente a una renta de 280 tercios. Bien, siendo así, ¿qué cantidad demandaríamos del bien X? X sería R partido 2P de X, 280 tercios partido por 2 por 2 tercios. Igual a 70. Y sería R partido 2PDI, que son 280 tercios, partido por 2 por 4, que son sí, 11,67. ¿Vale? Luego ese sería el punto en el que nos encontraríamos, 11,67 y 70. ¿Qué nivel de utilidad alcanzaríamos? Recordad que inicialmente teníamos un nivel de utilidad de 800, ahora nos ha salido un nivel de utilidad de 816. 7. Luego hemos mejorado, es decir, es una curva de indiferencia que está más alejada del origen de coordenadas. Luego la representación gráfica, recordad que os puse tres posibilidades, eh, es esta tercera, ¿eh? en la que corta la curva de indiferencia inicial con la restricción presupuestaria en el tramo verde. Tan sencillo como esto, era el apartado G. El apartado H finalmente nos pide que en lugar de un incremento, eh, eh, perdón, una reducción del precio, hasta dos tercios sea hasta 1. ¿eh? El resto del enunciado es el mismo. Es decir, que las primeras 50 unidades las podemos seguir comprando a un precio 2, como era inicialmente, y el resto las vamos a comprar a un precio de X igual a 1. Explique qué equilibrio surgirá y represéntelo gráficamente. Para adquirir las primeras 50 unidades, que gastaríamos? 2 por 50, 100. De las 160 de renta que tenemos, si quitamos 100, nos quedarían 60. Como ahora el precio de X es 1, pues eh, ¿cuántas podemos comprar? 60 más. 50 que podemos comprar al precio 2 más 60 que no podemos comprar al precio 1 es 110. Es decir, que el punto de corte de la restricción presupuestaria quebrada con el eje de acisas sería 110. Como vemos aquí en el gráfico. Bien, ahora eh, procedemos de manera análoga como hemos hecho en el apartado G. Es decir, decimos, bueno, eh, ese es el punto de corte, el 110, luego a qué renta correspondería eso. Si todo el rato fuese el mismo precio, es decir, si la línea verde fuese todo el rato, no, es, no amarillo un rato y, y, y verde después, es decir, no fuese quebrada. Como el precio del bien X es 1, pues esa renta que tendríamos sería 110. ¿no? R partido por 1 es igual a 110, R es igual a 110. Mirando en la función de demanda cuánto demandaría el individuo del bien X cuando la renta fuese 110 y el precio del bien X fuese 1, sería 110 partido por 2 por 1 igual a 55. ¿Cuánto demandaríamos del bien I? Pues R partido 2 PDI, R ahora sería 110, PDI sería el mismo que era desde el principio, que es 4, luego 110 partido por 2 por 4, 110 entre 6, eh, 13,75. Bueno, eh, tendríamos ahí que eh, la restricción presupuestaria, eh, perdón, que la curva de indiferencia vendría más por dentro. ¿Qué nivel de utilidad alcanzaríamos? 756 con Ahí lo tenemos. Este era el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Eh, espero que os haya gustado y que me digáis si os gustan más los ejercicios como siempre los he hecho en formato PDF o preferís que sean en vídeo como este en el que vamos viendo cómo van surgiendo las curvas, las rectas, etc. Progresivamente. Un saludo.